Bueno, en un momento dado decidí irme a Estados Unidos y ahí me formé en el lenguaje equino. Estuve conviviendo con una tribu indio, de indios americanos, concretamente los indios Crow, y allí me enseñaron lo que es el mundo del caballo en su esencia. Es decir, los caballos se comunican entre sí, como lo hacemos eh, las personas, eh, o como lo hacemos todos los seres vivos. Ellos tienen un lenguaje y aquí lo importante es aprender ese lenguaje. Yo soy economista, me licencié. En por la Universidad Complutense, y trabajé como, como directivo, realmente mi pasión eran los caballos, pero no era más que un hobby, hasta que en un momento dado, sentí eh, que quería dedicarme a, a los caballos, pero desde el punto de vista de ayudar a las personas y a las organizaciones. Desde hace aproximadamente cinco años creé LIDE San Jose, que es una escuela de liderazgo asistida por caballos, ¿no? esa es la peculiaridad. ...es un animal de huida, es un animal de, de manada... ...que basa su defensa... ...en escanear todo su entorno... ...no podemos fingir y él lo que hace es... Eh, ...leer dentro de nosotros... ...vale, porque le va la vida en ello... Eh, ...él necesita... ...evaluar... ...si somos dignos de confianza... ...o no... ...eso es esencial... ...para cualquier persona... ...que dirija equipos... ...tenemos que tener muy claro cómo somos... ...cuáles son nuestras debilidades... ...y esto el caballo... ...lo tiene claro... ...no las muestra... ...nos las pone delante de nosotros... Eh, ...las personas pueden sentir miedo... puede sentir alegría... ...al final trabajar con caballos realmente es una metáfora... ...hoy es el caballo... ...mañana puede ser tu equipo... ...mañana puede ser tus hijos... ...yo lo que quiero es trasladar... ...todo lo que a mí me han enseñado los caballos... ...y lo que me han ayudado... ...lo quiero trasladar... ...a todas aquellas personas y organizaciones que así lo deseen... ...emocionándonos... ...sintiendo... ...las personas pueden decidir... ...seguir como están... ...y las organizaciones o pensar en el cambio.